La marga del distrito municipal de Senoví, municipio común cabecera San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, se ha unido hoy en, un, en, un, en una articulación de denuncia ya que la paja de la parcela, la quema, el sector agropecuario está afectando de manera extraordinaria a los municipios de esta comunidad. Aquí tenemos representación el, el profesorado. Aquí tenemos, de la, de la comunidad, tenemos también a la parte obrera, tenemos al estudiantado que está en apoyo de esas demandas. Bueno, yo te voy a decir la verdad, que medio ambiente y salud pública, ellos ya saben algo de eso. Entonces, no sé por qué ellos deberían hacernos la visita a nosotros y no nos la han hecho. Las, el año pasado, cuando comenzaron a quemar, Porfirio nuño comenzó a, a quemar esa, esa paja que está ahí, viene en la noche y el arqueano se fue, pasó lo mismo antes de ayer en la noche entonces el arqueano tuvo que salir corriendo también entonces eso aquí no pueda seguir pasando tengo una niña ahí, muchos de aquí tenemos niños también tienen que sacarlo y llevarlo para otro sitio para no dejarlo morir yo estoy esperando ya la última opción el fracaso que pase porque ya esta es la última vez y ha pasado y muchas piora, veces eso? claro, ya siempre ha estado pasando no sé qué es lo que tiene a la comunidad, si sí es mío, que quiere, porque aquí nadie mantiene a nadie. Ok. ¿Y de, de, de los profesores entonces tienen alguna queja? Nosotros, claro, en apoyo a lo que, es, lo que nos está afectando. Pertenezco a la comunidad, soy de la comunidad, pero soy de la parte más afectada. Aquí pasamos nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 12, con un sector estudiantil que es afectado. Nosotros queremos la, a las autoridades que vengan en defensa. Somos una comunidad afectada desde antes de amanecer, estamos con el humo, así que queremos el apoyo y que vengan a ayudarnos en, esta, en este problema que está afectando a la comunidad entera.